el año pasado claramente sino que me refiero a que el hombre es capaz de construir su propio mundo cuando uno ve los errores del postestructuralismo y considerar que la palabra construye el mundo se refiere a que el hombre se crea a sí mismo como un propio dios un dios creador el hombre ya no es criatura el hombre ya ni siquiera es consecuencia de una evolución natural el hombre es lo que decide ser la maternidad será deseada o no será si el hombre se auto percibe mujer o o animal será transgénero, será transespecie. Y si de repente un determinado capital como el de Charlie Manger, George Soros o Melinda Bill Gates deciden creer que, están por, que trascienden las naciones, son empresas transnacionales que imponen determinadas agendas. Pero en el fondo subyace este día de el hombre capaz ya ni siquiera ser criatura o un devenir de la naturaleza. El hombre es Dios en sí mismo, el hombre que rompe con... Los límites naturales, los límites éticos, los límites culturales, rompe con cualquier tipo de limitación. Porque en el fondo existe la idea última que es la que ha pervivido en cada gran revolución. El non serviam. Muchas gracias.